Las fases dependen del ángulo entre la luna, la tierra y el sol. Partamos por un ejemplo. Si es que yo tengo la luna saliendo por el horizonte en este minuto por ahí, y el Sol está en la dirección opuesta, el Sol ilumina desde mi izquierda y e ilumina completamente la cara de la luna que yo veo desde acá. Entonces uno ve la luna redonda, completa, eso es luna llena. La luna llena está al otro lado del Sol, de, vista desde la Tierra, o el ángulo luna-tierra-sol son casi 180 grados. ¿OK? La luna llena, por lo tanto, sale cuando el Sol se está poniendo. Está alta en el cielo cuando el Sol está muy bajo, en medianoche. Y luego se pone cuando el Sol está saliendo de nuevo. ¿Qué pasa si la Luna, en otra parte de su órbita, está muy cerca del Sol? Pongo, por ejemplo, aquí la Luna y aquí el Sol. ¿OK? La Luna está mucho más cerca que el Sol. Entonces, sale la Luna, sale el Sol. La cara iluminada de la Luna, en este caso, viene desde el Sol, apunta hacia el otro lado, desde la Tierra. Lo, la parte de la luna que yo veo está completamente a oscuras y por lo tanto no la veo. Y eso es luna nueva. Además, la luna nueva está cerca del Sol, lo cual hace muy difícil de ver. Y, y como está cerca del Sol, transita, digamos, está alta en el horizonte durante el día, en que el cielo es muy brillante y también hace difícil de ver. Pero la luna nueva entonces sale cerca del sol al amanecer, transita más o menos alta cuando el sol también está alto, a mediodía más o menos, y se pone al atardecer y luego transita por debajo a medianoche. Entonces aquí tengo luna nueva, luna y sol. Una cosa importante en luna, o quizás no importante, pero en cuarto creciente, luna cuarto menguante, es que no se ve igual desde el hemisferio norte o desde el sur, ¿ok? Desde el norte o desde el sur vemos el mismo pedazo de la luna iluminado, pero lo vemos a otro lado, por ejemplo, supongamos que tengo ahora de nuevo el sol, cerca del horizonte a la derecha y la luna aquí arriba, ¿Ok? la veo bien alta, la cara iluminada es la que da hacia allá. Si yo estoy mirando desde esta dirección, veo el lado derecho de la luna iluminado, cuando el sol está allá. Si el sol se está poniendo, la luna está alta. ¿Ok? Entonces, desde este lado, voy a ver la, el lado derecho iluminado. Si ahora miro, tengo la luna pegada aquí arriba, pero yo me doy vuelta y miro desde este lado, mostrándoles la espalda a ustedes, voy a ver el lado izquierdo iluminado, es la misma luna, que aquí veo el lado derecho iluminado y aquí el lado izquierdo, porque yo me cambio de un hemisferio al otro y la luna está más o menos cerca del ecuador. La amplitud de la marea que causa la luna puede ser hasta medio metro, que es bastante, depende mucho de, de la geografía local, cómo es esa amplitud la del Sol es la mitad, es como un cuarto de metro, y los demás son totalmente despreciables, cualquier otro objeto del Sistema Solar. La Luna es más fuerte porque está mucho más cerca del Sol. Entonces, si consideramos el efecto del Sol y de la Luna y lo sumamos, la Luna tiene un cototo así de medio metro de amplitud que lo sigue, y el Sol tiene otro que sigue al Sol. Entonces, cuando la Luna y el Sol están en una línea, ...luna y sol en esta dirección con luna nueva por ejemplo... ...o luna acá, sol acá con luna llena... ...los dos cototos se suman... ...y tengo dos mareas altas y dos bajas... ...que tienen una amplitud grande... ...si es que en cambio tengo el sol por acá... ...con su cototo en esa dirección... ...y la luna a 90 grados... ...el efecto de la luna y el sol tienden a restarse... ...y tengo entonces voy a pasar en algún lugar... En vez de dos mareas altas y dos bajas, tengo cuatro altas y cuatro bajas en el día. Pero la amplitud es muy baja, eso no se nota, sería una amplitud quizás de 20, 40 centímetros, depende de donde esté uno. Entonces cuando hay luna cuarto creciente o cuarto menguante, las, las mareas tienen una amplitud pequeñita y no se notan mucho. Cuando hay luna llena o luna nueva, la amplitud de las mareas es máxima y se aprecian más. Última cosa de las mareas, la costa chilena tiende a ser bastante escarpada. El océano baja rápido, entonces las mareas no se notan mucho, pero igual se aprecian. Sube o baja medio metro y uno lo nota en la playa, en que las olas llegan más lejos o menos lejos. Pero en lugares más extendidos, donde el océano baja lentamente, que, lo, que la superficie del mar suba o baje medio metro, hace una gran diferencia con respecto a la costa y eso pasa a veces en el sur de Chile por ejemplo en, en zonas de Chiloé, los canales y además estos movimientos del agua en esas zonas eh, no, más allá de cuánto sube o baja el océano en la costa causan corrientes que se mueven primero en una dirección luego en otra dirección y eso es un efecto muy importante. La Luna, a pesar de, estar, de ser mucho más pequeña que el Sol, está mucho más cerca y tiene un tamaño angular muy similar al Sol. Muy similar al del Sol. Entonces, cuando la Luna pasa delante del Sol, hay veces en que lo tapa completamente. Sin embargo, si la Luna no pasa justo delante del Sol, si tengo el Sol en esta dirección y la Luna, por ejemplo, aunque sea del mismo tamaño, puede pasar cuando estamos acercando una Luna nueva por debajo del Sol o por arriba en el cielo, no se produce un eclipse. Si la luna pasa cruzando un poco el sol, se produce un eclipse parcial del sol. Y ese tipo de eclipse no se nota mucho. Disminuye un poquitito el brillo aquí donde, en la Tierra, pero es tan brillante el sol que uno no se da ni cuenta. Pero hay veces en que la luna pasa justo delante del sol. ¿Ok? Cuando pasa justo delante puede taparlo completamente. Y ahí, hay una tercera distinción que importa. La órbita de la Luna es una elipse. Una elipse casi circular, tiene una excentricidad de un 5%, pero hace que a veces esté más lejos y otras veces más cerca. Entonces, si la Luna pasa delante del Sol cuando está muy lejos de la Tierra, ocurre lo que se llama un eclipse anular, en que el disco de la Luna pasa completamente dentro del, del Sol. Y el Sol se ve siempre como un anillo y no sucede nada extraño, uno sigue estando durante el día, es bonito pero no tanto. Cuando la luna está más cerca de, de la Tierra, la vemos más grande y tapa completamente el disco del Sol. Eso es un eclipse total. Y esos eclipses duran solo unos pocos minutos, la fase de totalidad. Al top, taparse el disco del Sol se oscurece, y uno puede apreciar, frente a un cielo que ahora está bastante oscuro, la corona solar, que son estos rayos, estas cosas eh, muy grandes, muy grandes. En julio del 2019 habrá un eclipse total de sol visible desde la Serena. Esto es una gran novedad, porque la Serena tiende a estar despejado, aunque no necesariamente la costa, pero sí esa región y porque el, el eclipse va a pasar por encima directamente la totalidad de varios observatorios, incluyendo el de Cerro Tololo y Cerro Pachón, que son profesionales, y también Mamayuca y, y, y en Andacollo, que son observatorios públicos.